guardar el celular rápidamente para poder actuar también quiero hablar bajo Vamos a ver. arriba No se ve nada Y realmente estoy algo nervioso Porque Hay muchas orillas y muchos rincones Hay muchas orillas y muchos rincones de los cuales Puede salir cualquier persona a tratar de atacarme. ¡Ay, cholo! Escuché algo. Escuché algo y la verdad sí me asusté. ¿Qué anda haciendo solo ¡Ey! estás, hermanos ya te reportaron? ¿Va a pasar? Si ¿Estás aquí ya? ¡Ah, pinche caso, está mirando! Así que no hay nadie Vámonos pues Vamos gusta este lugar De día es divertido Pero de noche no, no es mucho A lo mejor ustedes no lo van a percibir Pero me siento muy, muy tenso Demasiado Porque juré que escuché algo bien puede haber sido un animal o puede que no y alguien me estaba viendo sin que yo me diera cuenta acá no se quedan acá está lleno de basura de cosas que no bueno. volvamos a la unidad no hay nadie al parecer Uf, uf, uf, uf. La verdad La verdad si sí me puse nervioso Tocar una casa sola Tan grande Solo Siempre pone los nervios de punta Bueno, después de ese Gameplay de terror <risa> En serio Yo escuché algo, no sé si fue una pisada O el sonido que escuché fue tanto pudo haber sido un, un gato corriendo y arrastrando la basura a su, a su paso tanto como una pisada humana pero no había nadie en el último lugar donde chequé que escuchó el ruido la única salida era hacia donde yo estaba entonces no pudo haber nadie si hubiera salido por otro lado lo hubiera escuchado por eso me quedaba callado pero bueno y a lo mejor dirán, ah, oh, el policía tiene miedo, el policía esto Oye, checa tú solo una casa abandonada donde hay drogadictos peligrosos Y sí, yo tengo un arma Pero no voy a utilizar mi arma porque sí Tiene que haber un peligro real, inminente y mortal O que pueda dañarme considerablemente a mí o a terceras personas para utilizar mi arma No voy a dispararle nomás a algo porque me asustó o porque está ahí ¿Ok? Si me topaba alguien ahí, dependiendo de cómo se encontrara, era pues proceder con un arresto debido a que hay quejas al, al respecto en el lugar, por introducirse a lugares prohibidos y la persona pudiera reaccionar de manera agresiva estando él en su territorio, por decir así, porque él te, tenía cornisas, tenía orillas, tenía paredes que lo cubrían y yo simplemente si alguien estaba ahí yo no sabía dónde estaba. Pero él sí sabía dónde estaba yo, por la luz que desprende mi, mi lámpara. Pero bueno, no había nadie al parecer. Y bueno, pues es todo lo que estoy haciendo el turno de noche. Esto se hace con regularidad. Y incluso les diría, vamos a checar a alguien, vamos a checar un vehículo. Pero para eso necesito que, necesito que cometan un acto, una falta administrativa, un delito o una situación... No sé, como pasarse un semáforo muy rápido o en rojo, que denote que la persona a lo mejor acaba de cometer algo ilícito o que la persona incluso necesita ayuda para yo pararlo. Entonces, mmm, igualmente no podría mostrar bien la revisión o la detención por, por la... Por sus derechos humanos a no ser exhibidos Ni el vehículo, ni, ni su persona Así que quizá no sea la mejor idea ¿Qué otro lugar hay por aquí donde se estén cometiendo robos? O haya problemas A ver, estoy pensando Tengo otro, tengo otro Vamos para allá, vamos para allá Creo que es el último que voy a... Bueno, no es el último que voy a checar en mi turno pero es el último que voy a achicar en este video. Porque no sé qué tan largo se esté volviendo. Haré muchos cortes de seguro. Pero no sé qué tan largo se esté volviendo. Vamos a. Es un colegio que se encuentra muy arriba en un cerro. Es un colegio bonito. Pero no hay iluminación en el lugar. Y es propenso a robos. Y cosas por el estilo. Así que vamos para allá No está muy lejos Bueno, sí lo está Algo, término medio Vamos a tratar de llegar Un poco rápido Sin pasar las leyes De tránsito Vaya, tengo Tengo mucho sueño De hecho que a la derecha No hay nada Oh, estoy cansado A veces hay, hay, hay turnos en los que Hay turnos en los que puedo estar despierto Con mucha energía Sin nada de sueño Y no pasa nada Pero hay turnos que pasa esto El sueño te gana Te vence Y ahorita probablemente deje de grabar Y me vaya al exterior De una plaza comercial donde en algún lugar donde estén cometiendo robos y cristalazos a los locales y me ponga a hacer mi papelería que tengo pendiente o me ponga de hecho está no sé, son las cuatro y media de la mañana y todavía no he cenado este, a lo mejor me pongo a cenar, tomar agua caminar un poco también y a ver si así se me puede pasar un poco el sueño porque... En verdad estoy cansado Lo bueno es que ya Falta poco Falta poco Las casas y Fraccionamientos por aquí son muy bonitos Son muy bonitos De hecho Aquí no suele haber problemas Pero cuando los hay Hay de dos tipos Problemas que no hay en otro lado Donde te reportan Algo por ejemplo eh, ve, si, veo una persona sospechosa O sea, me la reportan así Llega una señora, me dice Oiga, es que esa persona se ve sospechosa Vamos a ver qué pasa Buenas tardes, caballero Me lo acaban de reportar Que a lo mejor usted este, acaba de cometer algo O que, bueno No no A, a, a alguna persona no le pareció verlo aquí por, por aquí en, Y se le hace rara su presencia Y más quiero saber que todo esté bien Y así entonces, esa persona Que a lo mejor tenía tatuajes O se veía pandillera Saca su identificación y me dice No, en realidad yo vivo por aquí Soy, su, soy un vecino Entonces, aquí es muy Muy propenso a que A que la gente Empiece a discriminar, vean algo que, que no les parece Y llaman a la policía, es que es cholo Es que es pandillero Y resulta que es su vecino Y eh, suele pasar a menudo ya estamos por aquí. Pero de momento. Pero de momento no se ve nada. Si roban aquí, se tienen que traer un vehículo porque está muy retirado de todos lados. Pero, pero. Al parecer. Ay, otro tope. Al parecer está tranquilo. No hay nada. El colegio tiene las puertas de este lado también Cerradas Perfecto hmm, Se ve muy tranquilo Así que no pasa nada No hay nada que No hay nada que me sorprenda por aquí Apago las luces laterales y frontales Para, bueno, para no andar alusando demasiado Y voy a enseñarles algo Voy a enseñarles algo que en lo personal me parece algo genial de los turnos de noche De hecho voy a apagar las luces de mi unidad Y voy a cambiar de nuevo a la cámara frontal Esto es algo que me encanta de los turnos de noche No importa dónde o si tuve un mal día o si tuve un buen día Yo voy a bajarme Estas vistas... Esperen... Estas vistas, no las voy a conseguir en ningún otro lado. Es simplemente hermoso, maravilloso, simple y me hace pensar... Bueno, lo pequeño que soy en esta ciudad O sea, ahí afuera Se están cometiendo cosas espantosas En todo lo que estamos viendo Les puedo asegurar que Que algo malo está pasando Y que cosas buenas están pasando Pero yo no sé dónde están Y me gustaría saberlo Pero bueno Muy bonita la vista Y creo que con esta vista voy a despedir el video Gracias por acompañarme en este turno, yo soy Sierra y me despido, que tengo que volver al trabajo.